El ojo rojo se produce cuando el flash de la cámara ilumina de manera directa a la pupila en las personas. Y para quitarla en Photoshop te vas a ir aquí debajo de la herramienta del pincel corrector puntual. Tienes la herramienta de ojo rojo o el atajo de teclado es la tecla J. Esto está presente desde la versión CS3 esta herramienta. En la parte superior tenemos el tamaño de la pupila y la cantidad de oscurecimiento. Por defecto viene al 50% el tamaño de la pupila. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Acercarte sobre el ojo y dar un clic. Si se quita, como en nuestro caso, y enhorabuena, o si no, tranquilamente puedes aumentar el tamaño de la pupila. Ya te suscribiste a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Déjanos tu comentario, una manita arriba y te espero en el siguiente video.